música escuché cuando hay un silencio que dentro no puedo gritar Como ver a mamá y a papá discutiendo por verme querer avanzar No hay una solución solo darle atención a aquel niño que quiere volar Porque no soy de piedra también lloro y siento y esta vez no quiero llorar Papá no fui nena pero no te fallo ni así me agarro rico a millones Soy como tu espejo pero con errores y te pido que me perdones Falta mucho para que tu niño acabe con sus obligaciones y estás orgulloso que valga la pena mi viejo por tus inversiones. Toco y no mamá no toco, canto bueno un poco pero en la calle no estoy y si no soy nadie espero serlo pronto por su si día me voy porque soy tan humano que pongo mi mano que tú me presiones y voy a aprender de todo y enseñarme quién soy. Porque el sol se paga, la lluvia es un rato Un día no habrá nada más que yo y mis zapatos No puedo entenderme si quedo donde estoy Vivo para entregarles más de lo que les doy Y para mi suerte siempre me he visto frágil Y no, no les miento hasta el día de hoy Parece a lo de antes. Mi cuerpo no es el mismo y ustedes se ven distantes. Papá solo aconseja que en esto siga adelante. Y no da una razón para que mi cuerpo lo aguante. Una voz adentro dice: No te puedes ir. Pero por fuera gritan cosas para no mentir. ¿Quién es el indicado para en esto decidir? Si apenas lo intentamos cuando no puede seguir. La verdad es que no somos fuertes como parecemos. Gritamos y decimos siempre cuando no queremos. Hablamos de un amor que hace tiempo que ya no vemos. Decimos ser los dueños de algo que ya no tenemos. Somos tan egoístas que lo dejamos de plano. Juramos Estar juntos para prestarnos la mano Estamos por estar y sabemos que solo es sano Y me levanto solo no hay nadie aquí Ya mi hermano me equivoco y no mamá no toco Canto bueno un poco pero en la calle no estoy Y si no soy nadie espero serlo pronto Por si un día me voy Porque soy tan humano que pongo mi mano Aunque tú me traiciones y voy a aprender de todo y enseñarme quién soy Porque el sol se para.